Por ahora, continuamos. Henry, él trae invitados en los cuales habla sobre la comunidad sorda, sus derechos, que son muy importantes. Henry, ¿qué invitado tienes hoy? Así es, Paula. Muchas gracias. Pues en este momento nos acompaña un intérprete de lengua de señas, él es Santiago Parra. Santiago, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio y prestarte para esta entrevista. Eh, Muy buenas bien. noches. Gracias a todos ustedes por la invitación, a Henry por la invitación, desde Fenascol, muchísimas gracias a todos pues, por poder estar aquí en notiseñales. Mi seña es esta, y pues mi nombre tú ya lo deletreaste, es mi nombre es Santiago Parra, muchísimo gusto, soy intérprete de lengua de señas, soy de la ciudad de Medellín y trabajo como intérpretes en diferentes entidades, también en diferentes universidades. He estado eh, como intérprete. Sí, y un saludo a todas las personas en Colombia que me están viendo. Muy bien, Santiago, muchas gracias. Hay un tema muy interesante del cual tú recientemente tuviste un post en internet y quisiéramos hablar acerca de ello. Hay una situación que sucede con la comunidad sorda que la mantiene muy inquieta y encontramos cuando se habla acerca de ser voluntario o esta clase como de influencers que están saliendo en las redes. Eh, en ocasiones también cuando se hacen traducciones a la lengua de señas. Entonces, pues para la comunidad sorda, este tipo de contenido es muy importante, pero siempre hay como esas dos partes de la historia. Quisiera que nos contaras un poco más acerca de ese asunto y sobre las inquietudes que tiene la comunidad frente a esto que está sucediendo, como también para orientar a quienes a futuro como que quisieran hacer esta clase de piezas y también como evitar eh, inconvenientes. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, lo primero es eh, pues agradecer a todos los intérpretes. Eh, la pregunta que me hace Henry es, ¿por qué, bueno, ¿por qué surgió este tema? ¿Por qué publico este escrito en el blog y por qué lo pasó a Lengua de Señas? Eh, pues he estado viendo lo que sucede en la actualidad, reflexionando, investigando, también en diferentes países, está ocurriendo exactamente lo mismo que ocurre en Colombia, en Estados Unidos, en Brasil, y viene ya desde algún tiempo. Eh, el tema eh, es una reflexión académica, eh, es, obviamente está en español sobre el tema de las redes sociales y en cuanto a la conducta ética y profesional del intérprete. Entonces, eh, esa relación, eh, en realidad no había un escrito muy claro sobre eso, era algo que me inquietaba, eh, estuve leyendo algunos textos, también haciendo un análisis y pues pude eh, producir este texto. Eh, y dando pues o, como unas propuestas eh, de solución y unas conclusiones desde el rol de intérprete pero aliado de la comunidad. Entendiendo que pues lo que significa ser este aliado. El concepto de aliado obviamente eh, se muestra desde Fenascol, eh, es el trabajo que se puede hacer y la conducta ética. Cómo eh, se pueden tener como unos parámetros y cómo se pueden difundir eh, en general. También eh, es un concepto muy interesante en cuanto al territorio digital. ¿Qué es este tema? Eh, de pronto, eh, ¿qué tiene que ver con los intérpretes? Para las personas eh, sordas el territorio digital es un tema muy fuerte y no, eh, de pronto eh, se ha hecho una adaptación eh, para las personas eh, sordas y oyentes, pero sobre todo es un tema que para las personas sordas ha sido muy fácil porque pues, permite el contenido en lengua de señas, el poder compartirlo y poder tener esa retroalimentación es el que un intérprete oyente de pronto entre como a esa disputa eh, cual, y saber cuál es el objetivo de que las personas sordas estén ahí y yo pues pienso en si esa disputa y esa competencia realmente hace parte pues de un aliado entonces dentro del territorio eh, entramos como de ese territorio digital entramos a hacer como unos análisis y unas reflexiones entonces no sé Henry, ¿qué puedes pensar sobre esas reflexiones que se han hecho? Sí, eh, una pregunta. Desde eso que tú has visto que está sucediendo en Brasil y otros espacios, otros países, ¿tú ves que entonces no es solamente un problema o una situación que se esté dando en Colombia, sino también algo que se esté dando en otros espacios del mundo donde quizás son como ese rol de intérprete influencer también? Bueno, dentro de las investigaciones que he podido ver en cuanto a los intérpretes y lo que he podido eh, analizar, es que eh, sea, no se encuentra como una solución ni unos acuerdos muy claros como para contener eh, esa difusión. Eh, al contrario, pues aquí en Colombia ese proceso eh, ha ido tomando como fuerza y continúa. He visto que en Colombia diferentes eh, intérpretes hacen como estos contenidos con el nombre de ellos, con una página, eh, también con el objetivo de ser como celebridades, de darse a conocer y también como monetizar esto. Y he estado mirando en Latinoamérica y de igual manera no lo hay. Como porque anteriormente eh, es de pronto surgieron algunos problemas y a, inmediatamente la academia o las asociaciones o organizaciones y federaciones hicieron como eh, sus opiniones al respecto, de igual manera los intérpretes y se tiene como algo muy claro, de pronto en conferencias, en foros y de allí es donde yo he podido de pronto tener la información que aparece en el blog pero pues en Colombia eh, apareció este fenómeno y se sigue haciendo eh, en páginas, también eh, de pronto eh, aprovechándose de esa competencia como intérprete eh, para poder tener esos seguidores y lograr pues todos estos objetivos. Entonces, eh, mediante la experiencia que he tenido, eh, pues no sé, eh, ustedes pues ya anteriormente, no sé qué hayan visto, pero pues Ahora no lo he visto en otras partes, es un fenómeno que está apareciendo y pues de acuerdo a las opiniones que hayan aparecido de pronto eh, de los seguidores, eh, la monetización que se ha encontrado, yo no la he visto en otros lugares, solamente aquí. La verdad, eso que nos estás comentando. Y es que para la comunidad es, un, es algo de preocuparse, ¿no? por las actuaciones que se están viendo y lo que esto puede llegar a provocar también. Y crea también unas divisiones al interior de la comunidad que son peligrosas, divisiones de aquellos que apoyan a esta clase de personajes que dicen ser voluntarios, que pues conocen de las noticias, que saben, pero que en realidad parecen ser más que un voluntario, una voluntaria buscar otro objetivo, otro fin. La, la gran pregunta acá sería realmente quién sería o cómo sería ese intérprete voluntario, porque realmente para poder hacer ese voluntariado podría hacerse de pronto ser aliado de la comunidad. Pero cuando se hace de otra manera, pues queda en tela de juicio ese voluntario, no sé. Eh, sería como cuando se haga ese voluntariado, buscar apoyar a la comunidad sorda, buscar que las asociaciones, la comunidad siga creciendo. Pero entonces, como venía diciendo, surge esta división al interior de la comunidad. Quienes apoyan a esta persona y quienes definitivamente no están de acuerdo con su actuar, que sienten que eso tiene que ver con apropiación cultural y entonces se marca mucha más esa división. Pues en, en unas semanas estaremos trayendo más personas para que nos cuenten acerca de este asunto. Sí, claro que sí, Santiago. Eh, bueno, quisiera agregar que en cuanto a ese tema del voluntariado como tal, en este momento, pues, eh, pues, la experiencia que yo he tenido durante muchos años atrás es entender ese tema, de pronto querer a, hacer la información más accesible, ¿sí? Y ese es un proceso que se viene llevando durante mucho tiempo y pues yo he aprendido exactamente a eso. Pero es realmente un tema de voluntariado como un aliado, o no sé si ustedes de pronto eh, conocen a uh, dos lenguas. Eh, este portal de Dos Lenguas, es, yo realmente felicito a los intérpretes que son aliados de la comunidad, que hacen parte de este proyecto con el objetivo, obviamente, eh, de hacer más accesible la información, de información que de pronto no es accesible, o que no llega a las personas sordas, pero eh, esto también a veces crea como esa polarización. Eh, como tú dices, eh, ese concepto de voluntariado, eh, pues ojalá dentro de lo, la academia se pueda eh, hacer esa investigación y poder eh, tener como resultado un producto y saber qué es realmente ese voluntariado, porque es que no hay no hay eh, esta información de pronto es eh, la experiencia de algunos intérpretes que lo han hecho y que lo siguen haciendo pero es importante llamar a la academia a algunas organizaciones de personas sordas también a la Federación de intérpretes y que pueda surgir algún sencillo un escrito de pronto muy sencillo eh, parecido al que yo tengo, pero de pronto con un poco más de información sobre el territorio digital, sobre ese voluntariado con el respeto de la comunidad sorda, obviamente, y pues que de pronto nos pueda dar más luz al respecto. Bueno, continuamos entonces con el tema de esta semana en Noti señales, conociendo más de la comunidad sorda. Hay algo que nos ha llamado la atención y es en los comentarios que nos están dejando en el Facebook Live sobre el tema de interpretación, pero vamos a escoger uno en particular que no tiene nada que ver con el tema de hoy. A quienes están eh, comentando sobre este tema, los invitamos a que los vayan dejando. Sin embargo, hay un tema eh, de una de nuestras viewers que se llama Maddy Pineda. Ella nos está hablando acerca de una situación que vivió con su hijo, uh, una situación también allí con bienestar familiar, y lo que ella está pensando en este momento. El bienestar familiar, en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, está obligado por ley a prestar los servicios de interpretación. Es algo de lo que ella nos comenta que nosotros no estábamos para nada enterados, pero vemos que este problema no es solamente de las madres con hijos, eh, las madres sordas con sus hijos, sino que es un problema que va más allá de esto y es algo que tiene que ver con la conciencia y con el tema de salud mental, con algo que sucedió recientemente con una persona sorda que se suicidó. Estamos viendo la necesidad de abarcar ese tema de salud mental y lo vamos a tratar la próxima semana. El por qué es tan importante tener esta higiene en la salud mental, cómo abordar esta clase de situaciones, lo abordaremos con un psicólogo, abordaremos todo lo que tiene que ver con salud mental, con trabajo y ver que eso es un problema que también tiene que ver con las entidades encargadas de atender esta clase de situaciones. No es solamente de la persona o de su contexto, sino también de las demás entidades. Así que continuaremos en contacto con Madi para que nos pueda enviar eh, los datos de contacto, su situación y poder ver qué hacemos a este respecto. Entonces, continuamos entonces con nuestra entrevista con Santiago Parra, hablando acerca de este tema de las redes sociales y los intérpretes. Kelly Montiel nos dejó en los comentarios... Una pregunta que tiene que ver con el código de ética. Aquí va mi pregunta entonces para Santiago. ¿Tú crees que el tener el código de ética ya solucionaría esta clase de situaciones? Bueno, cuando fui miembro del Consejo de FENIL, la Federación eh, Nacional de Intérpretes y pues tuve la oportunidad de conocer diferentes experiencias en el territorio nacional y poder entender en cuanto al código de ética, eh, también poder ver que a nivel mundial, eh, en cuanto a la conducta profesional del intérprete, eh, ya hay como ese tema de aprobación tanto de los intérpretes y de las federaciones de personas sordas de manera en conjunta. Y no es un problema que se haya acabado ya con este código de ética. Siguen surgiendo estos problemas eh, en diferentes situaciones y en los diferentes países. Entonces, para dar respuesta a este comentario el código de ética es necesario, claro que sí, es necesario. Cualquier profesional para poder prestar un servicio es importante que tenga un código de ética que lo rija. Pero es más importante que esta comunidad minoritaria lingüística... Eh, pueda eh, no solamente eh, tener como esas diferentes opiniones, sino eh, también que, bueno, desde ese código y esa conducta profesional eh, se pueda tener eh, toda esta información. Esto ayudaría un poco eh, a guiar la conducta profesional eh, de los intérpretes. En trabajo en, en RIT, y en el NAT, que son asociaciones eh, nacionales de personas sordas eh, y asociaciones eh, nacionales, por ejemplo, con el, el registro único de intérpretes de Estados Unidos, que eh, es para personas sordas. Eh, ha servido mucho los diálogos, ver cómo están trabajando, cómo han podido surgir esos códigos y esas eh, diferentes conductas éticas dentro de un comité. Pero ¿quiénes hacen parte de este comité? Eh, representantes de la academia, de la federación de sordos, de la federación de intérpretes, y todos ellos conforman este comité donde pueden llegar a unos acuerdos. Eh, y no es unas normas... ...que ya tienen que salir a la luz y con eso ya se acaban los problemas. Es un código de ética y después tienen que seguir trabajando en compañía de la mano, en diferentes eventos, asambleas, foros y eventos académicos como tal. Pero además, eh, obviamente... Eh, podemos pensar que a veces el dar la accesibilidad a las personas sordas, eh, pero yo como intérprete, eh, de pronto estoy haciendo mal si tengo ese objetivo para a, da, hacer accesible esta información. ¿Cuál es mi interés? ¿Qué es lo que yo busco? Entonces, eh, yo quiero ser una celebridad. ¿Qué es lo que yo quiero? Porque eso no está mal, de pronto ser un voluntario, muchos codas o... Eh, hijos de padres sordos eh, dan esa información pero el objetivo de ellos no es otro más que poder hacer accesible la información, pero si yo tengo otro interés adicional esto causa como ese enfrentamiento y ese es el poder oyente y el poder sordo enfrentados entonces si nosotros podemos ver eh, estas situaciones eh, y por ejemplo eh, si Henry eh, ve que de pronto eh, ahora está de moda de que los jóvenes oyentes quieran aprender uh, lengua de señas. Entonces, ¿qué va a suceder, eh, por ejemplo, con TikTok? ¿sí? Eh, se han dado mucho esto últimamente. Entonces, eh, el código de ética serviría, eh, pero es un trabajo en conjunto con la academia, la federación de intérpretes, la federación de sordos, para poder trabajar conjuntamente y poder dar este resultado. Así es, gracias por lo que nos cuenta Santiago, el tema del código de ética ya tiene una base, nosotros en FENASCOL lo hemos eh, trabajado, ya lo tenemos, ojalá que para abril o para mayo ya pueda estar listo, eh, publicarlo primero queremos sentarnos con FENILC, quienes ya han trabajado también este tema del código de ética, en unas semanas veremos si nos podemos sentar hablar con ellos eh, también hay algunas preguntas que tienen las personas sordas sobre la junta directiva de Fenil porque está compuesta solamente de personas oyentes y no tiene personas sordas. No es algo que me corresponda a mi darle respuesta, así que invitaremos también a la junta directiva de Fenil para que nos cuenten sobre su trabajo, sobre el código de ética y lo que han venido desempeñando. ¿Cuál es la idea? Que en conjunto, tanto FENASCOL como FENILC acordemos todo lo que esto viene allí en el código de ética y que de esa manera se pueda publicar, porque el código de ética no va a solucionar este problema, lo que se requiere es formación, se requiere una toma de conciencia, porque es algo que nos da mucha tristeza, en muchos espacios los intérpretes no tienen esta conciencia y lo que buscan es más, es el dinero, claro, obviamente, no son solamente los intérpretes quienes buscan una remuneración económica. Todos necesitamos vivir de algo, pero es algo que se tiene que tamizar a la luz de lo que es la profesión de la interpretación algunos dicen también acerca de llevar ese protagonismo no está mal pero también la comunidad cuando empieza a ver ese protagonismo siente ese sin sabor de lo que está sucediendo y se crea como mencionaba previamente las divisiones entre quienes apoyan esta clase de acciones y entre quienes no las apoyan, quienes no les gusta Así que pues esperamos poder invitar a más miembros de la comunidad sorda, invitar otro tipo de opiniones, de visiones y que sigamos hablando de este asunto. Porque es algo que de verdad requiere atención y que a un futuro cercano pues podamos encontrar esa solución. Porque la verdad es que una comunidad dividida realmente va a ser una comunidad débil. Una comunidad en la que se sigan viendo esta clase de problemas y en la que no se busque más bien hacer esa incidencia frente a gobierno y demás ¿a quién le conviene que la comunidad esté dividida? ¿a gobierno? porque el gobierno no va a sentir entonces que la comunidad está haciendo incidencia, está haciendo presión porque está ocupada más bien en esta clase de divisiones y qué bueno pensar en esta clase de aliados, de intérpretes como aliados con la comunidad sorda y se trabaje de ambas partes no sé si quisieras añadir algo más para cerrar Santiago pues obviamente agradecer, estoy totalmente de acuerdo con las conclusiones que tú haces y quisiera agregar de pronto dos temas más. Eh, algunas universidades que están siendo, haciendo formaciones de intérpretes, eh, entonces eh, pueden hacer que este contexto en Colombia cambie, eh, llamarlos a ser parte eh, de estas eh, relaciones tanto con la Federación de Sordos como con FENIL, y que la academia pueda trabajar en, estes, en estos procesos. Eh, no van a tomar decisiones, pero pueden contribuir mucho y también en la formación de estos futuros intérpretes profesionales. Por último, hablar, eh, creo que en mi blog está, eh, un referente sordo que es intérprete, que es afrodescendiente, y que él dice que a veces eh, los códigos de ética obviamente no es como lo último, ¿sí? Dice, por ejemplo, eh, las personas eh, de pronto afrodescendientes, eh, se nos ignora un poco, eh, a veces es más fácil la oportunidad de trabajo para las personas blancas, entonces si se está en un documento eh, hace que esto ocurra. Eh, pero cuando no, entonces no, Él es exactamente lo mismo que está pasando con las personas sordas. Entonces, eh, si no hay, con los intérpretes, perdón, si en este momento no hay un código de ética, entonces vamos a continuar con lo mismo. Es importante tener esa reflexión, conocer un poco más de la historia sorda, de sus luchas. Eh, de todo lo que han tenido que pasar y poder prestar ese servicio de calidad y hacer esas reflexiones. Sería como enlazar eso y no esperar a que tengamos como una lista de lo que podemos o no podemos hacer y que esto nos restrinja ciertas acciones, sino obviamente eh, conocer la epistemología sorda, eh, saber cuáles son las posiciones y entender para poder hacer ese cambio de mentalidad. Muchísimas gracias por la invitación. Eh, felicito a FENASCOL, eh, al trabajo que se viene haciendo junto con FENIL y que se puedan trabajar de la mano. Ojalá eh, también la academia entre... a uh, participar, porque eso ha sido muy positivo en otros países, tanto en Brasil como Estados Unidos. Muchísimas gracias al servicio de interpretación y a Notisignales que está teniendo un muy buen surgimiento. Muchas gracias. Gracias, Santiago. Muy bien. Estamos de acuerdo en poder continuar con esta serie y ver este tema tan interesante. De hecho, Sinda Manoy... ella nos deja allí dentro de los comentarios y nos dice, es algo que lleva 25 años y no se ha solucionado. Así que también la invitaremos a ella, veremos qué propuesta nos tiene, qué nos quiere contar al respecto, cómo trabajar de manera unida también, entonces, frente a esta situación. Y es una lucha de la comunidad sorda, una lucha que no termina, que sí, debe que continuar. Continúa. Y pues para ello también invitaremos a Fenil para que puedan estar con nosotros y que podamos abordar ese tema y ver qué se puede hacer, encontrar una solución a este respecto. Muchísimas gracias a todos y a todas quienes están conectados con nosotros, entendiendo las situaciones de la comunidad, sabiendo, por ejemplo, que no es solamente educación, que no es solamente interpretación, sino que son muchísimas situaciones más.